Ibericar Móvil es una empresa que se crea en finales de noviembre de 2007... ...consiguiendo vender ese, en ese año unas 80 unidades... ...porque realmente fue poco más de un mes lo que estuvo funcionando. ¿no? Ya en el año 2008 se empezó cierto crecimiento... ...porque se consiguieron un par de instalaciones más en Madrid... ...y ese año se cerró con casi 300 unidades. Poco a poco la capilaridad fue aumentando... ...y por fin en 2014 se saltó la barrera de las mil unidades consiguiendo matricular 1165. Hoy estamos aquí y estamos muy agradecidos a estas más de 300 personas que han venido a la inauguración de la nueva instalación de Avenida de la Albufera 321 para celebrar precisamente esa apertura Ibericar Móvil seguirá creciendo porque en zonas donde nuestra cobertura no es tan directa estamos buscando instalaciones para que ese cliente también nos encuentre, nos ubique y pueda tener un servicio con nuestra parte.